Para ajustar contenidos de cajas de texto o de imágenes o de tablas, tenemos dos opciones. La no recomendada es desde una esquina, con clic y arrastrar, tratar de achicar la caja de manera manual. Podemos cometer muchos errores, como por ejemplo perder el texto o la información que está ahí. La forma recomendada es la siguiente. Seleccionando la caja de texto, en la zona inferior derecha de esta caja, doy doble clic y automáticamente se ajusta a ese contenido de texto la caja doble clic también lo puedo hacer sobre imágenes doble clic y también lo puedo hacer sobre tablas ahí mismo doble clic